¿Qué chavales? Yo soy Basics y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite. Hoy chicos traemos nueva información sobre la skin de Galaxia. Vamos a ver ya por fin cómo conseguirlas en las demás partes del mundo porque es que como lo dejamos en el anterior vídeo es que dijimos que esta oferta era lo que se sabía por ese entonces que solamente se podía conseguir en ciertas partes del mundo. Pues chicos en este vídeo vamos a ver si eh, eso ha seguido así que ya os digo que no. Vamos a ver con qué dispositivos podemos tener a Galaxia. Vamos a ver cuándo vamos a poder esta skin de galaxia Porque es que ahora mismo no la podemos Conseguir pero hay un día estimado Que sí que se va a empezar a poder Conseguir esta skin de galaxia para la gente Que tenga los dispositivos que vamos a ver Y todo eso, así que nada, antes de comenzar Simplemente quería recordaros que es que dentro De dos días va a ser el sorteo De los mil pavos, se va a escoger Nuevo ganador para este sorteo Y simplemente si queréis participar Es lo más sencillo del mundo Que lo único que tenéis que hacer es estar suscrito al canal con la campanita De notificaciones justamente como veis En pantalla, pegarme un buen like A este vídeo y comentarme algo positivo En el vídeo, es que básicamente Ya está y con eso estaríais Participando, vale chicos, vamos ahora Con la información de Galaxia qué es lo que está pasando, porque es que básicamente En los foros de Epic Games En el foro oficial de Epic y en el foro Oficial de Samsung es que nos dan Muy poquita información, e información Sobre todo que realmente no nos sirve No podemos saber al 100% cómo vamos a conseguir esta skin de galaxia, es que si recordamos en el foro de Epic nos ponía, podéis conseguirlo al jugar a Fortnite en un Samsung Galaxy Note 9 o en un Galaxy Tab S4, cosa que se nos queda cortísimo, porque es que no sabemos cómo vamos a conseguir esto, y justamente en la página de Samsung, que era lo que hablábamos en el anterior vídeo sobre la skin de galaxia nos ponía que, en definitiva, que la página de Samsung, pues simplemente nos decía que lo podíamos conseguir en ciertas partes del mundo pero es que en este vídeo, os voy a confirmar, vamos a ver, porque es que he estado hablando con un chico del soporte de Samsung España y vamos a ver que esto no es así, que se puede conseguir en todas partes del mundo, cosa que me alegra muchísimo porque es que hay un hype por esta screen impresionante y básicamente vamos a ver la primera información, la primera información que teníamos, en un principio se filtró una imagen de un chico que también contactó con el soporte pero no de España creo que el soporte es de Estados Unidos o de Australia aquí el chico está hablando con el soporte de Estados Unidos, vamos a ponerle y le comenta que es una promoción y que la skin se puede Conseguir con el Note 9 Y con la Tab S4, justamente Cuando la promoción termine, la skin de Galaxia estará disponible Para todos, o sea, ¿qué me estás Contando, eh, va a haber gente que se va A comprar el Note 9 y de repente Me dices que cuando la promoción termine Va a salir para comprar en la tienda Como si fuera una skin épica normal por 1500 pavos, o sea, la verdad que esto me parece Bastante sospechoso de ser Falso, porque es que, lógicamente No te vas a gastar 800 pavos, si de Después, bueno, pavos eh, lógicamente Euros, eh, si después Pues eh, en unos días te va a salir la skin Y te la vas a poder comprar por 15 euros O sea, no es lógico, eso ya os digo Que esta imagen pues nos pinta Bastante mal de ser falsa Y luego entonces le dice al chico que si, eh, si nunca me compro El Galaxy Note 9 o el Tab S4, si sí podré Comprarla cuando la promoción termine, entonces Aquí eh, la chica del soporte Le dice que cuando termine la promoción sí o sea, esto yo creo que esta imagen es falsa, ya os lo digo, porque es que básicamente no es lógico que tú te compres un dispositivo que vale 800 o 1000 euros y que luego después, pues, eh, esa promoción que justamente te venía la skin con el dispositivo, pues, que después te la saquen gratis, o sea, es como si se estuvieran riendo en tu cara, y eso no es lógico para nada de Samsung entonces, vamos a ver lo que yo he podido hablar, lo que, la información que yo he podido conseguir con el soporte de Samsung Spark, he tapado he eh, desenfocado las partes en las que se vería el nombre del trabajador, simplemente por respeto, no sé si esto influye le influye en algo, pero bueno, simplemente se me ocurrió eso, y he tapado esas cosas. yo me he llamado Pedro, eh, no es así mi nombre real, ya también os lo digo, pero es que simplemente es, era un nombre al azar para para ponerme a chatear, entonces aquí eh, le pregunto que sobre esta skin de Galaxia porque es que algunos de estos eh, de esta gente que trabaja en el soporte, pues no están al tanto, como me pasó cuando yo hablé con el soporte de Estados Unidos agradecemos tu interés en nuestros productos Aquí me está, el, es justamente la continuación a lo que yo le digo Y nos pone, a partir del 24 de agosto si efectúas la precompra de los dos dispositivos que hemos visto Del Note 9 y del Galaxy Tab S4 podrás obtener la skin de Fortnite Bueno, 24 de agosto no sé sinceramente a qué se refiere porque es que tampoco el chico me ha explicado mucho más Pero parece ser que sería como la fecha que esta promoción va a salir globalmente Y ahora mismo la gente que se compre estos dos dispositivos de momento no tiene esta skin, pero... ¿Qué va a pasar con esta gente que se ha comprado estos dos dispositivos antes de que la promoción, o sea, se enfoque globalmente? Pues ahora lo vamos a ver porque también a este chico se lo he preguntado, que qué va a pasar con esa gente que tiene estos dispositivos ya y no lo han comprado, por así decirlo, con esta promoción, anunciándolo en esta promoción. Le comento, vale, perfecto, solamente por confirmar, esta skin es que la puedo conseguir al comprar estos dos dispositivos de manera gratuita, entre comillas, porque lógicamente tienes que comprar estos dos dispositivos para que conseguir esta skin. Entonces me dice, correcto Pedro, bueno Pe Pedro ya sabéis la historia Y aquí le comento, bien y me gustaría también saber para qué países es válida esta promoción Porque es que lógicamente es el soporte de España y como yo sé que también me sigue gente de Latinoamérica Pues quería también eh, poderos dar esta información Entonces nos dice, la promoción de la skin es válida para todos aquellos que dispongan el Note 9 o la Tab S4 En el periodo de precompra Es decir, que estés en cualquier parte del mundo, como si estás en México, Argentina Argentina o China eh, mal, Vaya rima, eh, la vas a poder eh, Conseguir esta skin si tienes Estos dos dispositivos, si compras Estos dos dispositivos, eso es muy importante Porque ahora vamos a ver algo que a mí me ha llamado La atención sobre esto y que se estaba Comentando que si simplemente era eh, Conseguir esta skin al jugar en uno De estos dos dispositivos, pues te Podías ir a una tienda, meter tu cuenta Y simplemente en la TAP S4 O en el Note 9 metes tu cuenta Y al parecer ya tendrías la skin, pues al parecer No es tan fácil, ahora lo vamos a a ver, porque también se lo he preguntado. Entonces, aquí le pregunto de manera discreta, porque esto no quiero ni mucho menos que sea una entrevista, le pregunto que qué va a pasar con las personas que han comprado el Note 9 o la Tap S4, justamente antes de que esta promoción se globalice, antes de que se, eh, por así decirlo, se expanda esta promoción y llegue a más gente. Entonces, le pregunto que eh, un amigo tiene la Note 9, que la compró hace unos días, y no sabía si realmente iba a estar disponible esta skin para él. Le dice, aunque desconocemos. Si ya se puede obtener la skin, se entregarán a partir del 24 de agosto. Es decir, que sí que la va a poder conseguir porque me lo confirma. O sea, este chico me confirma que eh, si compramos alguno de estos dos dispositivos justamente antes del 24 de agosto, pues sí que se nos va a entregar la skin. Y después del 24, pues lógicamente también. Pero justamente se recalca mucho el 24, porque es que parece ser que las skins se van a empezar a poder eh, conseguir el día 24. No sé sinceramente por qué ese día justamente. Pero parece ser que esa puede ser la posible fecha Aquí me vuelvo a confirmar que no hay restricción de países Ya que se trata de una oferta exclusiva por la compra del Nude 9 o de la Tab S4 Por lo que podrán optar todos los países a esta promoción Esta promoción es global Seas si de la parte que seas, como ya acabamos de comentar Si compras estos dos dispositivos vas a poder conseguir la skin de manera gratuita Gratuita ya hemos dicho que eh, era eh, una especie de comillas Porque es que tenías que comprar estas esto eh, Alguno de estos dos dispositivos Para poder conseguir esta skin Bien, vamos ahora con la pregunta del millón ¿Podemos conseguir esta skin en la tablet De un amigo? ¿Que un amigo se compre la tablet O simplemente ir a la tienda a poner Nuestra cuenta y conseguir esta skin? Pues aquí se lo pregunto Le comento, tengo una última pregunta sobre esto Si mi amigo tiene la tablet y consigue La skin con su cuenta, ¿hay alguna manera De que yo pueda conseguirla también simplemente Metiendo mi cuenta en el dispositivo Jugando? Y aquí me comenta No Pedro, solamente podrás disponer de esta skin al adquirir la tab S4 o el Note 9 es decir que era lo que estaban hablando por las redes, que la persona que compre este dispositivo alguno de estos dos dispositivos pues va a ser la persona que pueda conseguir la skin no sé si luego habrá alguna forma de restablecer los datos del teléfono o algo por el estilo para conseguir esta skin pero es que de momento esto es lo único que sabemos que justamente la persona que compre el dispositivo va a ser la que va a poder conseguir la skin la pena sobre estas skin es que al parecer va a ser una skin Exclusiva que solamente vas a Poder conseguir al comprar uno de estos Dos dispositivos, veremos Si próximamente podemos conseguir esta skin De alguna otra manera o algo por el estilo Que os mantendré informados en el Canal siempre, o sea que suscribiros Al canal, también comentaros que Los desafíos y la actualización De esta semana que van a meter en Fortnite Se ha retrasado un día, entonces La actualización la van a meter el jueves No sabemos qué van a meter en la actualización, puede ser Que se filtre la skin de viaje por carretera y nuevas skins, ya os mantendré informados en el canal Y haremos vídeos de este estilo, no os preocupéis Y el viernes pues van a salir los desafíos Que probablemente un día antes, como ya sabéis que siempre hacemos el jueves Pues subamos la guía de los desafíos O el desafío del mapa del tesoro O básicamente el desafío más difícil que haya en esta semana Así que nada chicos, esto ha sido todo por hoy Este ha sido el vídeo de hoy, espero haberos resuelto Todas las dudas que teníais con galaxia Y si sale algo nuevo no os preocupéis que os voy a mantener informado Así que chicos, yo me despido Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós